Hola, mi nombre es Paola Veneciano, que junto a mi compañera Vega Milena somos estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Pertenecemos al Grupo 2 bajo la tutoría de Leonardo Torres y trabajaremos el capítulo 12, Cómo presentar trabajos académicos, de la guía Cómo buscar y usar información científica de Luis Javier Martínez. Acá podemos observar el índice y los temas a trabajar serán los primeros cuatro. ¿Qué es un trabajo académico? Es un documento que representa la finalización de un largo proceso de gestión y tratamiento de la información científica. Dicho proceso culmina en más conocimiento personal, aprendizaje y asimilación de una disciplina. Pautas sobre trabajos académicos. Antes de entrar en la organización, presentación y forma del documento, debemos tener en cuenta la selección del tema del trabajo y la planificación y gestión del tiempo. La selección del tema puede venir dada o tener que deliberarlo como un problema a resolver. En cuanto a la gestión del tiempo, se puede realizar un cronograma para aprovechar mejor las energías y capacidades, como también evitar improvisaciones. Estructura de los trabajos académicos. Consiste en la articulación ordenada y consecutiva del documento en apartados y subapartados. Es crucial porque expresa la ordenación del conocimiento al que ha llegado. Tenemos así la portada que es la página de identificación del trabajo, el sumario o índice de contenidos cuya numeración debe ser coherente con el cuerpo de, del texto. El resumen y palabras claves que es una síntesis del contenido y términos temáticos que identifican ideas más importantes, la lista de abrevi abreviaturas o siglas que sirve para facilitar expresiones utilizadas la introducción que presenta el texto y los objetivos del mismo el cuerpo que es la parte central, principal y más amplia de tu trabajo y por último la conclusión que constituyen el correlato de la introducción dando una respuesta a los objetivos y problemas planteados Luego se pueden agregar lo que son apéndices y anexos, que son apartados especiales que completan el trabajo, como también las referencias citadas. Presentación y redacción de los trabajos académicos. El trabajo académico debe tener una forma o presentación física y un diseño, sin embargo, hay que considerar la redacción y estilo. Algunos consejos que puedo darte son... Directrices y creatividad Respetar las directrices que te indiquen sin dejar de aportar tu toque personal Comunicación Recuerda que no es una composición personal, ten en cuenta para quién escribes El estilo científico Hay que transmitir información en modo claro y honrado No detenerse en belleza o llamar la atención sobre la forma Orden y concisión, se debe seguir una secuencia lógica y ser preciso al expresarte. El título del trabajo, que sea significativo y en lo posible atractivo, debe englobar el contenido del trabajo y sus objetivos. La numeración de apartados para jerarquizar en niveles los epígrafes del trabajo, por ejemplo, 1, Apartado 1.1 subapartado y así sucesivamente El tipo de letra Aplicar el tipo y tamaño en forma uniforme El uso de negrita y cursiva cuando lo creas oportuno Mientras que las mayúsculas y el subrayado se pueden utilizar pero no en demasía por ser menos legibles La composición de páginas nos referimos al uso de márgenes superior e inferior de 3 centímetros, el encabezado y pie de página y un hilo interniliado en lo posible de 1.5. El texto debe estar justificado y en cuanto a la paginación, cada página debe numerarse excepto el título, índice e introducción. El uso de siglas, abreviaturas y símbolos, enumeraciones encabezados, ortografía y sintaxis y el uso de diccionarios por último, recuerda realizar una revisión y comprueba que cumpla con los requisitos y no olvides poner fecha y presentarlo en pdf a continuación les comparto un video tutorial que puede sintetizar lo que vengo explicando. Podemos concluir entonces que un trabajo académico es el resultado de una investigación y cumple con una función comunicativa. Es importante entonces ser ordenado, claro y prolijo al realizarlo. Con esto damos por finalizado el video. Espero les sirva y desde ya agradezco su atención.